Disculpe, tío Sibón, por no darle la despedida que usted se merece. Pero estamos peleando por la Venezuela que usted nos ha enseñado a amar. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.